Empezamos al punto de partida, al punto de querer dejar la vida, al punto de llorar, porque el dolor aún no se olvida, al punto de dejarte en mi carta suicida, tan poco que he vivido, pero paré del puerto. Mundo desconocido, vivo sin estar despierto. Me he rendido, pero vivo en un desierto Es que no tiene sentido Vivir estando muerto, mi mente no aterriza Y me estoy volviendo loco Quizá lo tomo con prisa Y tal vez hoy me equivoco con mi mejor camisa Hoy apagaré el foco Detrás de mi sonrisa voy muriendo poco a poco Dame una razón Porque te juro que no encuentro ni una Para seguir detrás de mi Explicación Está perdida, me consume mis problemas Estoy triste y cada día es peor Y esto no frena, no es algo que quería Pero escucho las sirenas Es que siento que la vida no merece la pena Todo se pone oscuro Y estoy mejor así, nunca entendí Bien al mundo, no sé qué espera de mí El dolor es tan profundo Que no puedo ni dormir, pero en unos Segundos ya dejaré de sufrir Y quiero terminar con todo, estoy cansado De luchar, cansado de que Todo lo que hago sale mal Cansado de mi vida, cansado de llorar y de gritar sin que nadie me pueda escuchar, quise ayuda y no supe cómo pedirla. Lo siento tanto, pero no supe qué decirte Qué valor tiene la vida Si no sé cómo vivirla Prefiero morir feliz que vivir estando triste Dame una razón Porque te juro que no encuentro ni una para seguir Detrás de mi dolor se esconde un niño solitario que ya no quiere vivir explicación